20 de enero. 20 de casi 20. 20 de casi 20. Vaya gente, verdad. Son eran los de la gente de la izquierda. 20 de casi 20. ¿Cursa yo? Cursa yo. Lleve ¿Cómo es que lo hará? ¿Qué es lo que hará? ¿Discuta un ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es